¡Un oh, mundo ideal! ¡Una herida te de descubrí! ¡Hola, citas! ¿sí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la nueva sección del canal. Hola, Slime. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno. Bueno. Eh, ¿Te puedes ir? Gracias. Eh, bienvenidos a la nueva sección del canal. ¿Cómo? Crear una, una ciudad desde cero. Hace tiempo empecé la serie. Pero la dejé. Porque eran por muy pocos. Y ahora te explicaré por qué. A ver tú. ¿Qué pasa contigo? Uy. Uy. Uy que la ha liado. Uy que la ha liado. Que la ha liado. Que la he liado. Vamos a dejar esto por si acaso. Lo llevo en la mano. pero no me fío ni un pelo. Quita. Echa ya. Echa, fuch, fuchs, fuchs, fuchs! Ahora que somos más y vamos siendo cada vez más y eso se agradece, eh, voy a hacer una serie, bueno, vamos a hacer una serie en conjunto. Es decir, todo esto, todo lo que estás viendo, que es creativo lógicamente, y está todo plano. ¿Por qué? Porque aquí vamos a crear nuestro Universo, bueno, el mundo. <ríe> ya me has entendido. Vamos a crear cosas en conjunto. Es decir, tú me dices, por ejemplo, eh, yo qué sé, quiero mmm, quiero una biblioteca para estudiar. Y entonces hacemos una biblioteca. Quiero un barco grande para viajar. Pues hacemos el barco. Sabes, O sea, todo lo que quieras lo puedes construir aquí. Todo. Así que te invito a que dejes en los comentarios todo lo que quieras que haga. Bueno, que dejes una construcción que se te ocurra. Por ejemplo, una biblioteca. He puesto el ejemplo de la biblioteca como podía haber puesto otra cosa, ¿eh? Que no, no tiene que ser específicamente eso. Puede ser lo que tú quieras. Así que nada, esto ha sido un vídeo informativo. Sobre la nueva sección. Te dejo aquí arriba. En la pantallita. Ahí arriba. Ay, mira, justo. Parece ahí. ¡Uy! ¡No, no, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Espérate. Espérate que la digo ¿Dónde está? ¡Ostras! Esto lo soy un primer Esto sí me Bueno. Pues te dejo ahí arriba... En la pantallita lo estarás viendo. Eh, te dejo la lista de reproducción de la otra serie que estoy haciendo de Planeta Minecraft. Que bueno, pues ahí pues, es una aventura que estamos viviendo. Y bueno, pues ya llevo 7, mmm, 8 capítulos, ¿vale? También te dejaré en la descripción, ¿vale? Mmm, la lista de reproducción. Y el directo, espero que, bueno, participemos todos, dale un like y nada, si eres nuevo o nueva, invitarte a que veas vídeos anteriores y te suscribas porque eh, te voy a enseñar eh, cómo jugar Minecraft, aunque yo no soy experta, pero algo ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola weja! ¿Dónde estás? ¡Hola! No, no te voy a hacer nada, ¿no? ¿Qué? No hay nada, ¿verdad? No, bueno, no pasa nada. Dice la oveja que quiere que dejes un comentario con el emoji del corazón. Así que hazlo por la oveja. Y se sentirá muy feliz. Mírala a ella. <ríe> Mirad a la vaca. Bueno, así que nada. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!